Hola gente de Youtube cómo están espero que estén bien en el día de hoy les traigo una nueva teoría para el canal. Espero que les guste y bueno comencemos. Todo comenzó una noche muy oscura el nacimiento de un niño hijo de Minato Namikaze el cuarto Hokage y Kusino Uzumaki estaban muy feliz porque ya había nacido el niño. En ese momento apareció un hombre enmascarado agarrando el niño y amenazando a Minato que se alejara del Hinchurik. En ese momento el hombre enmascarado tiró el niño hacia arriba y Minato lo cogió pero tenía tres papeles bomba en su manta. Rápidamente Minato tiró la manta explosionando la casa en la que estaba dando a luz Kuchina. Minato se teletransportó a su casa a Naruto y a Cuchina y volvió rápidamente al monte Hokage viendo como la aldea era destruida por el zorro de las nueve colas. En ese momento apareció el hombre enmascarado atacándolo pero Minato rápidamente se dio la vuelta pero su mano traspasó su cuerpo quedando sorprendido el hombre enmascarado cogió su mano y lo teletransportó a donde había dado a luz Kusina. Minato le preguntó eres Uchiha Madara pero Minato sabía que no era Madara porque él es su padre. Comenzaron a pelear intercambiándose golpes Minato lanza un kunai traspasando al chico enmascarado y cuando el enmascarado lo iba a golpear Minato hace un rasengan y se teletransporta apareciendo arriba de él y tirándole el rasengan poniéndole un sello derritiéndole el brazo después agarró un kunai y se lo incrustó en su estómago haciéndole otro sello para que dejara de controlar al Kyubi. en ese momento el enmascarado se teletransportó y se marchó. Minato se teletransportó hacia donde estaba el Kyubi haciendo un Yuksu de invocación al jefe Sapo, aplastando al Kyubi y lo teletransportó donde estaba Kusina y Naruto. Kusina sacó sus cadenas atrapando al Kyubi y Minato hizo el yuksu prohibido Shila Frujín sellando la mitad del chakra del zorro en el cuerpo de Naruto y llevándose la otra mitad. Cuando Minato iba a sellar la otra mitad en el cuerpo de Naruto, el Kyubi atacó a Naruto y atravesó los cuerpos de Minato y Kusina, agarrando a Minato y Kusina con las garras del zorro. Minato invocó a Gerotora dándole la llave del sello de Naruto pidiéndole que le lleve la llave a Jiraiya y que la guarde. Gerotora se marcha. Kusina le dice a Naruto que se porte bien. Marchándose con Minato. El tercer Hokage vio cómo moría Minato y Kusina diciéndoles a los ninjas que vayan por Naruto. Después de cuatro años Naruto estaba de cumpleaños. Naruto salió a comer un plato de ramen. Como todos los días la gente del pueblo miraba mal a Naruto Naruto triste siguió caminando. Pero en ese momento apareció un grupo de gente que iba a atacar a Naruto para cobrar venganza por las personas que habían muerto por la culpa del Kyubi, Atacando a Naruto. Naruto gritaba diciendo que lo dejen pero la gente lo seguía golpeando. En ese momento Naruto despertó el Sharingan viendo como todo se hacía más lento y Naruto avanzó a escaparse. Naruto no sabía qué le había pasado. Al día siguiente Naruto se fue a la torre del Hokage a explicarle a Hiruzen lo que le había pasado ruzen pensó que había despertado el Sharingan pero no estaba seguro porque ninguno de sus padres era del clan Uchiha así que decidió enviar a dos Anbu que lo siguieran. Después de tres días Naruto de nuevo iba a comer ramen pero Naruto no se dio cuenta que un grupo de personas lo estaban siguiendo. Cuando Naruto estaba a dos cuadras del restaurante un grupo de personas lo acorralaron comenzando a golpearlo. Un Anbu quería ir a defender a Naruto pero su compañero le dijo que espere. Naruto estaba cansado de que siempre ese grupo de personas lo querían golpear. Así que con toda su furia decidió enfrentarlos pero Naruto no se dio cuenta que había despertado el Sharingan. Pero una persona lo atacó por la espalda dejándolo inconsciente. Y en ese momento los Ambu intervinieron llevándose a Naruto dejándolo en su departamento. Los Anbu le fueron a contar todo a Hiruzen quedando sorprendido pero Hiruzen no sabía que Minato era Uchiha. Hiruzen mandó a llamar a Shisui contándole lo de Naruto. Y Ruzen le pide que le enseñe a Naruto a defenderse y que le cuente acerca de su Sharingan. Shizuya acepta y se marcha. Bueno gente hasta aquí la teoría de hoy si quieren que suba más vídeos no olviden suscribirse y activar la campanita.